Continuando con el módulo rectificador trifásico, vamos a ver las distintas formas de onda sobre los componentes, sobre el sistema y sobre la carga. A su vez, veremos el contenido armónico para evaluar el impacto de estos puentes cuando alimento cargas DC, bien sea que requieran corriente continuada o bien sea que requieran tensión con bajo rizado. Comencemos. El puente presenta en sus terminales eléctricos de alimentación, las tensiones línea a línea, ya lo habíamos discutido en el tema pasado, del sistema trifásico generado por la fuente, PAB, BBC y BCA. Aplicando la ley de Kirchhoff de tensión sobre el circuito, se demuestra que solo pueden conducir un tiristor de la mitad superior del puente, es decir, T1, T3 o T5. El tiristor en estado de conducción corresponde al que presenta la mayor tensión instantánea en la fase entre su y tiene pulso de encendido. De manera análoga, la ley de Kirchhoff de tensión muestra que solo puede conducir a la vez un tiristor de la mitad inferior, es decir, de 2, de 4, t 6. Recordemos que no pueden conducir simultáneamente los tiristores de la misma rama. Es decir, no puede estar conduciendo T1 y T4, T3 con T6 y T5 con T2, porque si no haría un cortocircuito en la barra de corriente continua. El tiristor en estado de conducción tendrá su cátodo conectado a la tensión de la fase de menor valor en un instante. Es decir, que en el puente solamente conducen dos tiristores de manera simultánea, uno que corresponde. A la, a la parte superior del puente y otro a la parte inferior del puente entonces ya lo habíamos comentado los tiestos de la misma rama no pueden conducir al mismo tiempo debido a que originaría un cortocircuito en la barra de corriente continua la tensión de, sal, de salida del puente se obtiene como la superposición de las tensiones línea a línea del sistema trifásico y sus complementos puesto que un rectificador de onda completa Debido a que la transición de tensión línea a línea es más elevada, se realiza cada sexto del periodo del generador. El puente también se denomina, o también lo conseguimos denominado por otros autores, como rectificador de seis pulsos, debido a que tiene seis componentes para trabajar. Entonces lo podemos conseguir en la literatura como rectificador trifásico o rectificador de seis pulsos. Entonces vamos a ver las formas de onda. Entonces hablábamos que teníamos las tres formas de onda del sistema trifásico. La tensión BAB, la tensión BBC, en este caso en rojo, y la tensión CA en amarillo. Y vamos a tener sus tres complementos, que van a corresponder a la tensión BBBA, que está en azul punteado, la tensión CB en rojo punteado y la tensión AC en amarillo punteado. Entonces dijimos que iba a conducir aquel tiristor de la mitad superior que estuviera más polarizado. Es decir, recordemos que una tensión de la forma BAB es más polarizado es la tensión A y el menos polarizado es la tensión B. Eso correspondería que para la línea azul, donde tengo ahorita el cursor, Vamos a tener que va a conducir el tiristor de la parte superior de la rama A, es decir, el tiristor 1. Y va a conducir el tiristor de la rama B inferior, es decir, el 6. Entonces vamos a ver la secuencia de disparo Entonces si tenemos la tensión CB, C positivo, B negativo, fíjense que el tiristor C positivo es el 5 y el B negativo es el 6, y eso corresponde a T5, T6. Ya este lo habíamos analizado, que correspondería a T1, porque la tensión es A B, o sea, A positivo, tiristor 1, B negativo, tiristor 6. El siguiente, que es el AC, sigue conduciendo el tiristor 1, y conduce el C negativo, correspondiente al T2. Y así sucesivamente. Para el BC vamos a tener T2 con T3. En el BBA vamos a tener T3 con T4. Y finalmente para el CA, antes que se repita un ciclo de la fuente, T4 con T5. Podemos ver en la figura que si ustedes se dan cuenta, en los dos primeros conduce el tiristor 6. Vamos a hacer una pequeña línea. Fíjense que aquí está conduciendo el tiristor 6, aquí está conduciendo el tiristor 1 en estos dos ciclos, el tiristor 2, el tiristor 3, el 4 y finalmente el 5. Quiere decir que los tiristores conducen dos períodos de la, de la carga. Eso quiere decir un tercio del periodo de la fuente. Vamos a tener Conmutación, es decir, cambio de los tiristores en los puntos de cruce, es decir, pi tercios, 2 pi tercios, en pi, en 4 pi tercios, en 5 pi tercios y en 2 pi, que es cuando hay conmutación o cambio en una de las componentes. Podemos verlo que en este caso está la componente 6 conduciendo, pero cambiamos de la componente 5 a la componente 1. O sea, hay una conmutación de los tiristores de la rama superior. Si vemos el siguiente pedazo, conduce T2, T6 y T2. Hay un cambio entre T6 y T2, es decir, hay conmutación de dos tiristores de la rama inferior. Entonces de esa manera podemos saber la secuencia de disparo de un puente cualquiera. Vamos a ver cuáles son los tiristores que están polarizados, cuál está positivo y cuál está negativo. De esa forma podemos construir la secuencia de disparo que no es más que la que se encuentra en la lámina. ¿Cómo es la forma de onda? La superposición de todas las formas de onda. Como tenemos ángulo de disparo, la onda está retrasada en el ángulo de disparo. Un detalle, si regresamos a la lámina anterior, vamos a borrar las distintas líneas que hemos hecho para limpiar un poco la lámina. Fíjense que el tiristor 1 comienza a conducir desde pi tercio más el retardo que le coloquemos, es decir, el alfa, el alfa lo vamos a medir con respecto a pi tercio, hasta dónde conduce el tiristor 1, el tiristor 1 conduce hasta pi más el retardo. Pero hay un cambio de conmutación en 2 pi tercios Es decir que nuestro puente conduce desde pi tercios más alfa a 2 pi tercios más alfa ¿Qué es lo que vemos aquí? O sea, el tiristol 1 conduce desde este punto que es pi tercios más alfa Hasta este punto que es 2 pi tercios más alfa La corriente normalmente para este puente en la mayoría de los casos es de condición continuada a pesar de que tenga carga resistiva, puesto que no hay retardo. Pero eso va a depender del ángulo alfa. Entonces aquí tenemos un espectro armónico de la forma de onda sobre la carga. Vemos en azul nuevamente la tensión, tenemos una componente de continua y componentes del de orden de fundamental y así sucesivamente. Vemos que a nivel de corriente el espectro es casi netamente de corriente continua. Se atenúa muy rápidamente el contenido armónico. Vamos a ver cómo son las las corrientes en cada una de las componentes. Ya habíamos dicho que el tiristor 1 conduce desde pi tercio hasta alfa más pi. Es decir, que el periodo de cada componente es... 2 pi tercios. Fíjense, tenemos el tiristor 1, el tiristor 4, el tiristor 5, el 2, el 5 que conducen en ambos extremos. Recordemos que los números impares corresponden a los tiristores de la mitad superior y los números pares a la mitad inferior. Y aquí finalmente tenemos T6 y T4 para completar los 6 componentes. ¿Cómo es la corriente en la fuente? Pues va a ser, en el caso que analicemos la fase A, que es la que se presenta en la lámina, tenemos la tensión BAB y va a corresponder a la conducción de los tiristores que conforman la rama 1, que es el tiristor 1 y el tiristor 4. Si conduce el tiristor 1, la corriente es positiva, porque está en la mitad superior de la rama. Mientras que si conduce el 4... Va a ser negativa porque está en la mitad inferior. Es decir, esta es la forma de onda que vería la carga. Como ven, no es una forma de onda sino su Si vemos su contenido armónico, fíjense que tenemos tensión únicamente fundamental, pero la corriente tiene componente fundamental, componente de quinta, de séptima, de onceado y de treceado aproximadamente el THB, en este caso, ronda el 20% para este tipo de carga, que tiene, si recordamos, hacia arriba, tiene un alto, o un bajo, mejor dicho, rizado de corriente, es decir, tiene un factor de rizado tendiente a cero en corriente. ¿Ok? Entonces con respecto a las componentes la, co la corriente media por cada tiristor va a ser un tercio de la de la carga y la corriente efectiva va a ser 1 sobre 3 de, de la corriente media. Para este puente es bastante común que la corriente media y efectiva sean aproximadamente iguales porque como ya vimos en el contenido armónico casi la única componente que aparece en corriente es la fundamental. Con respecto a la corriente del sistema de potencia, es raíz de 2 tercios de la corriente media. Eso quiere decir que si yo quiero diseñar la potencia aparente del transformador o de la fuente de alimentación del puente rectificador, recordemos que para un sistema trifásico la potencia aparente es raíz de 3 de la tensión línea-línea línea por la corriente RMS del sistema, si sustituimos la expresión 2, Vamos a tener que la potencia aparente va a ser raíz de 2 la tensión línea a línea por la corriente DC que maneje el puente. En esta gráfica vamos a comparar los dos esquemas principales que vamos a tener de puentes rectificadores con respecto a su impacto sobre el sistema. En rojo vamos a tener un puente rectificador el cual no posee filtro de C, Es decir, no tiene condensador en la barra de C para bajar el rizado de tensión. Mientras que en morado tenemos un rectificador que presenta un condensador electrolítico generalmente en la barra de corriente continua para disminuir el rizado de tensión. Es decir, vamos a tener un rectificador más ideal porque va a tener bajo rizado de corriente. Y bajo rizado de tensión a nivel de corriente continua. A nivel del sistema de potencia, pues podemos ver la diferencia. Pasa de una onda cuadrada casi a dos pulsos de alimentación que corresponde a la alimentación del rectificado. Es la misma forma de onda que hemos visto con el rectificado monofásico. Lo que pasa es que en el monofásico veíamos dos pulsos. En este caso, los condensadores por cada semiciclo se cargan dos veces. Entonces, si vemos... Los dos contenidos armónicos, fíjense que a nivel de fundamental, sin filtro tiene mayor contenido que con filtro. pero a nivel de las componentes armónicas podemos ver que fíjense que el contenido de quinta sobrepasa el 50%. Es decir, el puente con condensador en la barra de corriente continua tiene un mayor impacto negativo sobre el sistema de potencia, puesto que su THD supera el 50%, mientras que un puente sin condensador en la barra de corriente continua tiene un menor impacto sobre el sistema de potencia, ya que su THD ronda el 20%. Entonces, desde el punto de vista del sistema es mejor un rectificador sin filtro. Desde el punto de vista de la carga, para tener un bajo rizado de tensión al igual que de corriente, es prudente la colocación de un condensador en la barra de corriente continua. Es trabajo de nosotros como diseñadores y en caso de ustedes como estudiantes y futuros operadores de este tipo de puentes convertidores, evaluar. ¿Qué es más conveniente? ¿Qué ganamos? ¿Y qué perdemos? O ¿Cómo atacamos el problema que estamos causando? Para eso los rectificadores presentan o los fabricantes nos presentan dos accesorios. Que es los choques o instalados del lado de corriente alterna que vamos a tocarlos en el próximo módulo aumentar la inductancia en la barra de corriente continua con lo cual podemos llevarlo a la otra condición la diferencia es que estos inductores uno va a estar diseñado en alterna, con lo cual podemos utilizar acero magnético para aumentar la inductancia es decir, tener una mayor permeanza y en el caso que lo dan corriente continua pues vamos a tener problemas que es corriente continua el acero magnético se satura entonces vamos a tener que emplear núcleos de aire, de aire perdón Núcleos de ferrita o núcleos ferromagnéticos con entrehierro. Entonces los invito al próximo tema donde vamos a analizar en detalle la operación de este puente convertidor. Gracias por su atención.